Estamos informando lo que es la apertura de la inscripción 2022 para el programa Boleto Educativo Gratuito, para el ciclo que, que se inicia este año. Con una particularidad, por un lado, bueno quienes deben inscribirse y deben inscribirse, por supuesto todos aquellos que quieran ingresar al programa, que no hayan usado el boleto el año pasado, pero también todos aquellos que hayan tenido el boleto educativo activo durante el 2021. También tienen que realizar el trámite a los fines de bueno actualizar datos y, y demás. Y por otro lado, con la particularidad de que bueno el próximo lunes, que es el día en que se abre la inscripción, para este ciclo 2022. Además, desde ese día también van a poder eh, viajar de modo gratuito todos aquellos beneficiarios que hayan tenido la franquicia activa durante el 2021. Bien, es decir, las dos cosas para destacar son esas. Por un lado, que deben inscribirse absolutamente todos los beneficiarios, quienes sean beneficiarios nuevos del programa, pero también aquellos que hayan tenido el beneficio activo durante el 2021. Y por otro lado, eh, esto de que en simultáneo con la apertura en inscripción el próximo lunes 21 de febrero, ...también van a poder hacer uso del boleto gratuito... ...mientras se verifican los datos de la inscripción 2022. Recordemos que son beneficiarios del boleto educativo gratuito los estudiantes de todos los niveles, esto es inicial, primaria, secundaria, terciaria y por supuesto universidades, también universidades públicas eh, y privadas y por otro lado una reivindicación de la labor docente que también son beneficiarios del boleto educativo gratuito junto con los asistentes escolares. El requisito eh, en el caso de los estudiantes es ser alumnos regulares de los establecimientos educativos declarados, en el caso particular de los estudiantes universitarios además tienen que haber eh, bueno, aprobado una materia en el último en el último año. Y en el caso de los docentes, eh, bueno, tiene que estar prestando efectivamente servicios en los establecimientos declarados. Déjame decir que la inscripción es 100% online, esto es eh, de manera digital a través de la página web de la provincia de Santa Fe, esto es wwwsantafegovar barra boleto educativo o descargándose la aplicación boleto educativo en el, en el celular. No es necesario presentar ningún tipo de papel, ninguna documentación, en ninguna oficina, Sí, por supuesto, por ejemplo, en la ciudad de Rosario tenemos... Tres oficinas de, de atención al usuario, donde también podemos, por supuesto, acompañar en el trámite de inscripción. Eh, una en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario, que la tenemos aquí atrás nuestro. Otra en la terminal de ómnibus de, de Rosario y otra en lo que es la Casa Cultural de Zona Sur, Casa Arijón. Y en Ciudad de Santa Fe tenemos dos centros de atención al usuario. Uno en fábrica cultural en Molino y el otro en la terminal de ómnibus de Santa Fe.